Mira, tú dices, paga, yo pago. Yo quiero cuatro mujeres. Digo, estas sí, y estas sí, tú me das cuatro mujeres, y yo pago. Cuatro mujeres. ¿Eh? Cuatro mujeres, yo pago. Hay que ser garañón de la frontera. Garañón frontera. Bueno, hay que ser pendejo. Ok. Entonces, mira. ¡Esta, sí! Te vas a ocupar. Okay. qué? ¡Esta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! lo que que quiere el ¡Ay! lo que quiere el ¡Ay! ¡Ah, Champagne por acá, yo en la frontera! ¡Ah, no lo vayan a matar! ¡Para la no, carretera! Para nada. Para mí que es agente gringo. Puras preguntas de ti y del lugar. Se quiere pasar de vivo el cabrón. Oye, naranjas del Paraguay no sirve para nada. Fucking gringo. Tú dirás. No, ni no más. Oye, ¿sabes qué? Es un pinche opción en la alcancía. Sí, madre, yo me voy. Pura perdedera de tiempo. más, Scott. Quiero morir. Y ustedes entre más grandotes, más pendejos, ¿verdad? Pero uh -huh. yo te voy a dar tu medicina para que te reanimes, querido. Uh -huh. Ven para acá. Uh -huh. Tú eres un maldito, ¿Oíste? No, just call me llamé a papá. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Déjame en paz! ¡No me dejas oír! ¿Eh? Aunque policía, ¿no? malditos gringos siempre se quieren pasar de vivos. Les voy a traer a este cabrón. ¿Qué, ¡Qué barbaridad! ¡Pero mira qué cochinero! ¿Y ahora dónde lo vas a tirar? Tú tumba, como debe de ser. No, al río. No, al río está muy lejos. Fíjate lo que te dice. ¿Qué? Al río. Vete por brechas allá arriba y lo tiras en lo más hondo. Le amarras cadenas. Con no, no, pues piedras. No flota. ¿Cómo va a flotar con piedras, chingado? Ay, ¡Se pudren los lazos! ¿Con qué ibas a amarrarlo? Fíjate lo que dice. ¿Verdad? Pendejo. Y luego te regresas acá por brechas y te pasas del otro lado y te estás un día, dos días o meses, pero que te vean allá. Ya luego te regresas. Tú fíjate. Y le quitas todo porque se puede poner a flotar. No podemos correr riesgo. Ya, ya, ya, mucho cuento, ¿eh? También. En cueros nadie es nadie. Fíjate lo que dije. Y sí, ya, ya me fijé. Ahora quiten la ropa ustedes, par de huevonas. Después hacer el trabajo muy fácil, ¿no? Yo